Bueno, este es mi primer video de este experimento, agarraremos <ríe> A ver, ¿es un vaso, un vaso, ven, hasta ahorita vacío, pero agarré con agua. Nos necesitaremos ¿sí? una carta, la pondremos arriba de la de esta, del vaso con agua, la voltearemos... La soltaremos Y miren El experimento Listo Bueno Adiós Suscríbanse Está mal el agua